haciendo un comentario con el cual yo me siento totalmente identificado. En el día de hoy intentaba circular por la avenida 27 de febrero y me encontré con una marcha supuestamente de negro, donde pensionados de la Policía Nacional y Militar estaban protestando allí, pidiendo mejores condiciones de sus pensiones. Yo desconozco las causas en sí de si esto ocurre o no, ya que no he podido investigar a fondo el tema de las pensiones, porque yo recuerdo que recientemente el presidente Luis Abinader estuvo otorgando y ajustando las pensiones a los policías y militares. Ahora bien, tal vez este grupo no le están recibiendo de la manera que ellos consideran y tienen su debida, su debida razón y derecho constitucional para protestar. Es un derecho constitucional que todos los ciudadanos tenemos derecho a utilizar el de la protesta y los llamados y los reclamos que pudieran existir. Ese es nuestro derecho. Ahora, ¿cómo yo me identifico totalmente con esta lucha? De la siguiente forma. Yo quiero aprovechar este espacio para ante esta situación hacerle un llamado al presidente Luis Abinader. ¿De qué forma? Que por favor investigue este caso y vea cuál es la realidad de los pensionados, policías y militares. ¿Por qué digo esto? porque la mayoría de pensionados de los cuerpos castrenses muchas veces son adultos mayores. Adultos mayores que tienen que consumir medicamentos de manera permanente. Adultos mayores que muchas veces no reciben la debida atención de sus hijos y a veces tienen que costear todo lo que son sus gastos personales y familiares. Esos adultos mayores, presidente, establecen que están ganando un promedio de 8 mil a 60 mil pesos de pensiones de acuerdo al rango con que fueron puestos en la honrosa condición de retiro al momento de solicitar su baja. Creo, Presidente, que como usted ha estado visualizando y prestando atención en diferentes sectores, el caso de los pensionados también es necesario tomar en cuenta, Presidente. Hemos visto cómo usted ha puesto tanto énfasis en poder llegar a los sectores que demandan la atención directa del Poder Ejecutivo, y usted lo ha hecho, Presidente. Recuerdo que yo fui testigo cuando usted hizo el anuncio del ajuste de las pensiones a los diferentes pensionados de mano del Estado Dominicano. ¿Qué pasa con todo esto, Presidente? Hay sectores, Presidente, que ameritan una atención y los pensionados de los cuerpos castrenses en este caso policías y militares, están demandando. Deben ser evaluados, deben ser escuchados la condición de cada uno. Y si esto amerita, presidente, son un grupo, un sector de la sociedad que necesita atención, presidente. Todos los pensionados son adultos mayores, presidente. Puedo decir con conocimiento de causa, porque yo vengo de una familia de ex militares, presidente. Vengo de una familia de ex exmilitares y sé lo que atraviesa un adulto mayor cuando espera que los días 25 recibir ese pago de su pensión para pagar los medicamentos, pagar los compromisos de la comida que toma crédito en el colmado y las necesidades que tienen esos adultos mayores ante la situación que se atraviesa en la vida, presidente. Es necesario, por favor, tomar en cuenta esta situación, presidente, de estas pensiones, presidente, Evalúe esta situación y de acuerdo a las posibilidades que el presupuesto le permita, tome en cuenta este sector, presidente, que necesita de una atención especial. Te ha mostrado siempre mucho interés en poder ayudar y asistir a los sectores que demandan de su atención. Y estos pensionados de la Policía Nacional y el Ejército, presidente, son un sector que demanda atención especial. Son hombres y mujeres que han dado la vida a través de estos cuerpos castrenses. La mayoría de estos presidentes son adultos mayores que consumen medicamentos y a través del seguro que tienen disponible, muchas veces nada más le da para comprar una o dos recetas, presidente. Este sector, presidente, necesita una atención especial de manos de usted, que espera que usted, como ha escuchado diferentes sectores, escuche en estos momentos el reclamo de los pensionados, de la policía y militares, presidente. Atienda usted la atención que su pueblo, como siempre, le va a agradecer a usted. Y estos adultos mayores ameritan una atención especial.